alegre, Dios es grande, Dios es lindo También quería decir a los hermanos que ya a principios de junio Con la ayuda de Dios vamos a ir a Chesapeake Bay a bautizar Así es que estoy esperando de, de, de Ahí de Moisés, David que me digan Gladys cuándo es que vamos a hacer Porque tengo que llamar al hombre con anticipación para ir tempranito en la mañana y bautizar y unir otros hermanos. Así que estamos contentos, estamos alegres. Dios ha sido grande, Dios ha sido bueno. Acuérdense que la parte crucial de la iglesia es junio 28. Vamos a zoning Appeals. Y no te voy a decir cuánto me he gastado porque te puede dar un ataque al corazón. Pero Gloria al Señor, después de ese día te voy a decir lo que nos hemos gastado hasta la fecha, pero es bastante dinero. Así es esto, hermano. Gloria al Señor. Estamos contentos, estamos alegres. Sonríe que Cristo vive. Amén, Gloria al Señor. Para mí dejar un placer, dejar al predicador de la ocasión, al evangelista Samuel Ortiz, directamente desde uh, Fort Worth, Texas. God bless. Aleluya, hacerlo más fuerte, de hacerlo más fuerte al Rey de Reyes. Y Señor de Señores, aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno. Amado, nos sentimos alegres en este día de poder celebrar juntamente con ustedes el día de las madres. ¡Qué bendición! Las madres se ven hermosas. Amén. En este día. Eh, y yo sé, eh, estoy seguro que los esposos estamos alegres también. Aleluya. Eh, me alegro de estar aquí con mi amada esposa que vino conmigo. El día de ayer tuvimos un tiempo excelente con los jóvenes y pudimos hacer el gender review. Amén. Yo creo que, aleluya, Joshua hizo el video famoso. Aleluya, con ese grito de guerra que soltó allí. Gloria a Dios. Si no han visto el videito, pueden pasar por nuestras páginas. Que con el cariño del mundo. Amén. Eh, una de las jóvenes, aleluya, eh, nos, nos ayudó con el video y, y las damas, aleluya, que, que también lo hicieron sentir muy bien. Gracias a Dios por este tiempo poderoso. Dar un aplauso fuerte a esta juventud hermosa. Gracias de todo corazón. Amén. Por el hermoso trato del tiempo. Por el regalo. Amén. Eh, a la familia. Eh, no me acuerdo muy bien el nombre de una familia que se le acercó a mi esposa. A darle un hermoso detalle. Gracias. Aleluya. Por, por ese, esa bendición. Ya que estamos en expectativa de una niña. Aleluya. Una niña hermosa. Gloria a Dios. Eh, la vamos a llamar Elena Sofía, que significa luz y sabiduría. Aleluya. Y declaramos que sea una niña muy sabia. Gloria a Dios. Aleluya. Así que que sea muy sabia para que haga papi millonario. Gloria a Dios. <ríe> ah, que tenga el don de cantar. Eso es la oración, eso es profético, pastor, porque eso es lo que mi esposa estaba pidiendo al Señor que tenga el don de cantar aleluya, adorar al Señor así que la próxima vez en algunos años si estamos aquí en Vida y Salud y Cristo no ha venido estará aquí la niña cantando para la gloria del Señor aleluya rápidamente abre su Biblia libro de Lucas Lucas capítulo 1 versículo 39 we worship you Jesus libro de Lucas Aleluya capítulo 1 versículo 39 Capítulo 1 versículo 39 <laughs> Some of y'all yesterday was like what? You got it today? Amen. Chapter 1 verse 39 in English. Amen. Hoy vamos a predicar full en español, así que Adiestrense. Aleluya. God is good. And all the time, we thank you, Jesus. You are great. Así dice el Señor a través de su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu. Amén.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 Levanta su mano al cielo, deseo orar Cierra sus ojos cada persona Cada mano levantada, cada ojo cerrado Y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta hermosa tarde Yo no sé pero yo siento una unción especial Y yo creo que aquí hay personas que están sintiendo lo mismo en el Espíritu Desde que te levantaste esta mañana Dios comenzó a ministrarte a tu interior de que algo va a suceder contigo en este día y posiblemente hay algunos que tenían preguntas hay algunos que estaban pasando por una temporada difícil una temporada de preguntas te sentías como que nada estaba sucediendo Dios yo oro, yo clamo, yo te adoro y siento que nada pasa pero hoy el Espíritu Santo te dice prepárate que algo se va a mover dentro de ti, viene un un tiempo sobrenatural del Espíritu, un de repente de Dios que va a temblar los cimientos de la cárcel. Viene libertad, viene bendición, restauración, avivamiento para tu vida en este día. Toda liberación y todo avivamiento comienza con un sonido. Y hoy, aleluya, elevamos nuestra voz. Alguien tiene que elevar su voz en esta hora y comienza a clamar. Vamos, todos los que están aquí, eleve su voz. Vamos y comienza a clamar al Padre Come on, elevate a prayer tonight Get out of your norm, get out of your comfort zone And begin to intercede in the spirit Vamos, abre su boca, vamos Que se escuche en la atmósfera Cuando tú, aleluya, comienza a hablar Comienza a declarar algo sucede Estás embarazando la atmósfera Con milagros creativos Vamos, vamos, eleve su voz Clama, clama, clama a mí y yo te responderé, te dice el Señor Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido Vamos, algo se tiene que desatar hoy Vamos, vamos, vamos, vamos Abre esa boca, abre esa boca, abre esa boca Abre esa boca, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos, vamos Los profetas, abre su boca Los adoradores, abre su boca Los pastores, los ministros Abre su boca en esta tarde y comiencen a embarazar la atmósfera con palabras proféticas. Y declaren el nombre de Jesús. Hoy salimos de este lugar renovado. Salimos con fuerza. Salimos llenos del Espíritu. ¡Yes! Come on, get, o, get over your tiredness. Vamos, aunque estás cansado, abre esa boca. Vamos, vamos, vamos. Yo necesito que tú te actives en el espíritu. Aquí activen, activate en el espíritu. Activate yourself in the spirit. Come on, we need a war cry. Necesitamos un grito de guerra. Un grito de guerra. Vamos, vamos, vamos. Actívate, activate. Actívate en la atmósfera. Vamos. No se puede comenzar a predicar hasta que haya una atmósfera adecuada, lista para que esta palabra germine en tu espíritu. Come on, come on, come on, come on. Come on. Activate yourself, activate yourself. Yes. Come on, come on. Sube esa alabanza, sube esa alabanza, sube esa alabanza, sube esa alabanza, y, yeah. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Come on, sube, sube, sube, sube sube, sube, vamos vamos para el próximo nivel para el próximo nivel para el próximo nivel, vamos, vamos, vamos vamos, eleva, eleva, eleva eleva, eleva uh. Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Cristo te damos la gloria, te damos la honra Manifiesta tu gloria, manifiesta tu gracia Manifiesta tu amor, manifiesta tu poder es Jesus, Jesus, Jesus Vamos, persiste Que estamos ahí, persiste, persiste, persiste Esto no se consiste de rutina, de palabra De una predicación más Vamos, tú tienes que aprender a entrar en la presencia de Dios y comenzar a activar todo lo que hay en tu espíritu para producir un efecto en lo que Dios quiere que tú hagas. Ay, ay, ay, vamos, vamos, vamos. Activa la nube del cielo en esta hora. Agita la nube, agita la nube, agita la nube. Para que llueve en esta casa. Vamos, vamos. Erra, para va ser el de la Vamos, vamos, vamos, vamos, activa. Actívate, activate, activate en el espíritu. Vamos, vamos, sacude el cansancio, sacude la pereza, sacude todo lo que estás sintiendo, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, vamos, suéltate, suéltate, no te quedes caído. Vamos, vamos Vamos, entre en esa presencia Entre en ese contacto Con el Espíritu Jesús. Yo digo Yo digo algo amado, muchas veces Nosotros vamos a los servicios Y sabes que esto es muchas veces Culpa de nosotros mismos nos acostumbramos a ser cristianos de rutina Como ya vamos a la iglesia muchos años Sabemos y conocemos a la gente Ya conocemos las canciones que se van a cantar Ya sabemos todo lo que se va a decir Ya sabemos las partes que se van a dar Nos acostumbramos De tal manera que no sabemos cuando Dios nos quiere sorprender No sabemos cuándo Dios quiere hacer algo nuevo con nosotros. Y esto sucede muchas veces cuando nosotros estamos acomodados a acostumbrarnos a experimentar lo mismo en Dios. Cuando Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. Hay un despertar del Espíritu que quiere venir dentro de nuestros corazones y llevarnos a un nuevo nivel de gloria. Para que nosotros veamos cosas que nunca hemos visto. Para que experimentemos cosas que nunca hemos experimentado. ¿Cuántos quieren ver algo nuevo de parte del cielo en esta tarde? Gente que está cansado de lo común. Yo digo, God, I'm hungry for more. Tengo hambre por más del cielo. Yo lo digo. Muchas veces nos acostumbramos. Nos quedamos ahí parados. Vamos a ver lo que dice el predicador. Vamos a ver lo que él dice ahora. Lo que este predicadorcito tiene. Lo que este cantante tiene. El culto no está determinado Del predicador está determinado por ti Te lo puedo comprobar por la Biblia Cristo Fue a su propia aldea Y no pudo hacer ni un milagro Ni uno Ni uno porque nadie creía en él Por la familiaridad Ah Nosotros te conocemos ya Estamos acostumbrados a verte Tú eres hijo de carpintero pero cuando hay hambre por la presencia de Dios, mira, a mí no me importa si está predicando un niño. Yo voy a depositar mi fe en lo que Dios está utilizando para ministrarme. Porque Dios puede usar a cualquier persona para darte una palabra. Hello, Dios puede usar al pastor, a los líderes. Es el problema que como es el pastor es un líder aquí, nadie escucha. Y tienen que venir otros de otros lugares para decirte lo que ya Dios te estaba hablando a través del pastor y los líderes. Alguien que está aquí conmigo en esta hora, que está entendiendo. Dios puede usar a la jovencita, a los jóvenes para darle una palabra. Tenemos que romper esa mentalidad y dejar que Dios use al que está a tu lado para ministrarte lo que Dios quiere hablarte. No menosprecie lo que Dios está haciendo a través de alguien. Porque tú no sabes cómo Dios te puede ministrar y te puede bendecir. Dios te va a sorprender. Miren que está a tu lado dile, Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Siéntate en esta hermosa tarde, esta ambiente poderosa. Si se quedan callados, predico tres horas, alaba. Si me ayudan y adoran a Dios, estamos aquí hasta que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera hacer. No me miren así, vamos. God is good. Aleluya. Mira la persona que tiene al lado y dile, llegó el tiempo de Dios para tu vida. Si se lo va a decir, díselo con autoridad, dile, llegó el tiempo de Dios para tu vida. Había un hombre que en un momento dado amado le hicieron una entrevista y le preguntaron ¿Por qué tú eres una persona tan exitosa? Este hombre es multimillonario Un hombre muy influyente dentro de una compañía Le preguntaron sobre su nivel de éxito Y él dice Yo te voy a decir algo a ti señor entrevistador La tentación de rendirse Siempre será más grande cuando estás a punto de tener éxito Él mira a ese hombre a los ojos y le dice ¿Sabes qué? Yo te voy a decir Que yo tuve tantas tentaciones de rendirme Cuando yo estaba a punto de tener éxito Cuando tú estás a punto de experimentar algo glorioso en tu vida Siempre van a llegar los momentos más difíciles los momentos de cansancio, los momentos de desesperación que te van a llevar a un lugar donde tú dices Dios estoy desesperado por ver una contestación, por ver algo y cuando estás a punto de desmayar al otro lado te está esperando la bendición más grande de tu vida. Por eso yo vengo a decirle a alguien en esta poderosa tarde no te rindas todavía que lo que Dios tiene para ti está al otro lado Oh my God, yo siento la gloria de Dios Lo que Dios tiene para ti Está al otro lado de tu mal rojo Lo que Dios tiene para ti Está al otro lado Aleluya, de la crisis que tú estás Experimentando Alguien tiene que recibir esta palabra en esta tarde. Posiblemente tú estás a punto de soltarlo todo. Y decir Dios quiero salir corriendo. Pero Dios te dice no enganche los guantes. No suelte lo que yo he puesto en tus manos. Que al otro lado la bendición que se aproxima. Será más grande de lo que has sufrido. Será más grande de lo que has llorado. Será más grande de lo que has experimentado en dolor. Alguien diga conmigo lo voy a ver en el nombre de Jesús. A veces cuando Dios permite que nos detengamos sí, hay momentos donde Dios hace pausa Eso es lo que David describe en su salmo Cada salmo en cual Dios lo tomaba para hablarle Una ocasión silenciosa para él Crisis, persecución, él lo llamaba el cela Quizá usted ha visto esa palabra cela Una pausa cuando Dios Detiene el tiempo, el momento Toma una ocasión para hablarle Y ministrarle una palabra Y comenzar a crear un espacio Para comunicarle algo divino Que va a causar que su vida Sea transformada para siempre Y que dentro de ese silencio Y dentro de esa oscuridad Él sea preparado para lo próximo Que Dios va a hacer en su vida My God Escucha bien esto, cuando Dios te detiene, Dios te detiene con el propósito de revelar algo. Dios nunca permite que tu vida sea detenida para que te quedes en un silencio continuo. Lo voy a decir una vez más, Dios nunca te detiene para que te quedes en un silencio continuo. El propósito de Dios de tener tus pasos Es porque Él te va a revelar lo próximo que Él va a hacer contigo Tiene que haber una revelación Un nivel de entendimiento Que te va a dar la capacidad De que tú puedas soportar Y poder cuidar lo que Dios te entrega Es imposible que Dios te entregue algo Que tú no tienes la capacidad de cuidar Hello, alguien me está entendiendo Imposible que Dios te entregue algo Que tú no tienes la capacidad de cuidar Muchas veces no tenemos entendimiento De lo que estamos orando Y carecemos de sabiduría Porque ponemos la necesidad Por encima del entendimiento que necesitamos Yo puedo decir Yo tengo deseo de tener algo en mi vida Yo lo quiero Dios pero si Dios dice tú no tienes la capacidad de manejarlo por encima de la necesidad Dios dice si te lo doy no vas a saber cómo cuidarlo y cómo usarlo Yo mismo te estoy preparando la cama para que seas destruido Para que pierdas tu tiempo, para que pierdas lo apreciado que te entrego La palabra es para alguien aquí en esta tarde que posiblemente Dios No te ha contestado tu oración todavía Porque está diciendo Te capacito primero uh, Y te preparo para entonces Entregarte lo que me estás pidiendo Pero necesito darte la capacidad Antes de contestar tu necesidad I could have the necessity my sister I could be like God, I want it bad, And God won't give it to you Dios no te lo da. Porque Dios nunca te va a poner en una posición donde vas a terminar en ruinas. Uh. Donde vas a terminar destruyendo una temporada entera que Dios quería utilizar para equiparte. Y todo lo que tú estás haciendo se atrasa. Y todo lo que Dios quiere hacer contigo se prolonga. Porque todavía tú no has tenido Un nivel de entendimiento De lo que Dios te está hablando Eso Dios te detiene So Dios te pausa So Dios te dice Quédate ahí momentáneamente Génesis 28 Experimentó Experimentó Jacob esto Se acuerda de la experiencia del ángel Cuando él tocó El ángel tocaba El ángel tocaba el extremo de la tierra Y, la, y nosotros cantamos el corito Y era una escalera la que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía, mira eso, mira, mira cuán profundo es la experiencia de Jacob. Cuán glorioso él estaba expuesto a lo que Dios le estaba ministrando. Lindo, hermosa experiencia, pero mira la realidad de lo que Dios quería enseñarle. La realidad de lo que Dios quería enseñarle era Tú estás en el lugar correcto Pero aún no entiende lo que estoy haciendo Porque cuando Él se despierta Él dice Dios estaba aquí Pero yo no lo sabía Qué triste es que Dios se está moviendo en tu vida Y tú no lo sepas Ni te das de cuenta Ni sepas en realidad Qué es lo que Dios quiere hacer en ti porque Jacob estaba corriendo y buscando Donde poder él saciar su necesidad personal Y no, está, no es hasta que tus deseos mueran Delante de la presencia de Dios Para que los deseos de Dios se cumplan en ti Ahí es donde vas a comenzar a recibir iluminación. Uf, ahora entiendo lo que dijo Job. Te oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te pueden ver. Ahora entiendo lo que estás haciendo conmigo. Aun cuando te adoré, sacrifiqué. Puse altares, varios altares. Que simbolizaban mi nivel de comunión contigo. Y no tenía entendimiento de nada de lo que tú me estabas hablando. Tú puedes estar sentado en la iglesia y no tener nada real, un contacto profundo con el eterno. Dios quería transformar la mentalidad de Jacob y decirle Jacob yo te voy a llevar a algo mayor. Y Jacob estaba celebrando y hasta cogió una piedra y lo ungió y dijo esto es nada más ni nada menos que casa de Dios y puerta del cielo. Y Dios le dijo, un, un, un, un momentito Jacob, tú ves este lugar, yo te voy a volver a traer. Pero cómo si ya yo estoy aquí, para qué me tienes que volver a traer pastor. ¿Sabes lo que Dios le dijo? Yo te voy a volver a traer este lugar. Pero no hasta que tú hayas hecho lo que yo te he dicho. Porque muchas veces Cometemos el mismo error que, cometemos, que cometió Jacob Él estaba tan contento Mira, estoy aquí Estoy sintiendo algo tan lindo Y Dios te dice espera tu momentito Esta promesa que está aquí Que te estoy revelando Esta no es para Jacob Esta es para Israel Y hasta que tú no te quebrantes en otras palabras cuando tenga la experiencia con el ángel y él te quebrante y él cambie tu nombre. Por más que tú le das vuelta al lugar de bendición nunca vas a poder prosperar. Nunca vas a poder ser bendecido porque el quebrantamiento te da acceso a cosas que Jacob nunca va a lograr tener. Tienes que convertirte en Israel. Para que logres tener la bendición que Dios quiere que tú tengas. O sea, tiene que ser quebrantado por la mano de Dios. Y tiene que su nombre ser cambiado y transformado. Para que Dios te traiga al lugar de tu bendición y de tu prosperidad. Oh my God. Mira. Este es el tipo de persona Que muchos de nosotros nos convertimos Que estamos contentos Que Dios nos hable Ay mira, tú escuchaste lo que Dios me dijo Voy a ser profeta Tú escuchaste lo que Dios me dijo Voy a ser pastor Tú escuchaste lo que Dios me dijo Voy a ser ministro Pero no nos quebrantamos No nos quebrantamos en la presencia de Dios Porque Dios dice A pesar de que te hablé Necesitas ser formado A lo que yo quiero que tú seas Y Muchas veces nosotros abrazamos el nombre Pero no queremos la formación No queremos el quebrantamiento No queremos el proceso Toca a alguien y dile tienes que amar el proceso también Tienes que amar el proceso también Porque si tú no amas el proceso Tú no amas la gloria que Dios te va a entregar lo voy a repetir de nuevo If you don't love the process You're not gonna love the glory God's gonna give you Porque cuando Dios te entregue Lo que Dios te va a entregar Tú sabes cuánto Van a hacerte la guerra Tú sabes cuánto Se van a levantar en tu contra Pero tú vas a decir Yo tuve que llorar por esto Yo tuve que pasar el Proceso por esto Y como Dios me lo dio Nadie Ni nada me lo va a poder quitar Alguien tiene que levantar Esa mano Porque Dios te está Dando un nivel de resistencia Dentro de tu proceso Y tú dices por qué Dios Me está probando tanto Es porque lo que Dios te entrega Va a ser tan grande Que Él no quiere que tú lo suertes Él no quiere que tú ah, Alguien tiene que adorarlo en esta hora Dios no quiere que tú lo pierdas Él tiene que probar Tu nivel de resistencia Ahí él te hace resistir Ahí él te hace confrontar tu ego, tu yo Porque no hay, tú no tienes Tú no tienes peor enemigo fuera de ti mismo You don't have a worse enemy outside of yourself Ni el, ni el diablo te puede atacar como tú Te puedes atacar tú mismo Se sorprendieron, yo lo sé Porque muchos de nosotros Estamos echando la culpa al diablo por algo que nosotros mismos permitimos en nuestra propia vida. Ay, se me fueron la gente aquí ahora. Estoy diciendo, el diablo me está atacando. No, eres tú que dejaste de orar, santo, cordero. El, el enemigo se levantó en contra de mi familia, de mi matrimonio. No, es que dejaste de orar por tu matrimonio. Ah. Hello, hello. No baje la guardia Tú tienes que tomar tu posición en Dios Y decirle a Dios Aquí estoy comprometido con tu voluntad Yo estoy aquí porque tú me estás Moldeando para algo grande Me estás moldeando el carácter La mente, el corazón El espíritu Y ahora que yo estoy aquí Yo no puedo abandonar el lugar Yo no puedo bajar la guardia Tengo que mantenerme firme Como Atalaya Clamando. Yo sé que Dios a mí me ha procesado para ser resistente Escucha Dios siempre te pausa y te detiene para revelarte Su deseo interno Y muchas veces dentro que estamos siendo quebrantados Posiblemente lo que vamos a batallar Está muy profundamente internalizado aquí. Esa es tu batalla. Esa es mi batalla. Que yo sé que Dios me llamó. Tengo llamado grande. Pero la batalla está aquí. La batalla no está en el trabajo. La batalla no está en el dinero. La batalla está aquí. La lucha está aquí. Yo batallo con mí mismo, con mis propias dudas. Y a veces Dios tiene que llevarte un lugar. Donde Él tiene que demostrarte que tu valor en Él es capaz de poder servir en cualquier lugar. Tu nivel de valor y de honra no está determinado al lugar donde tú estás. Sino que el lugar donde Dios te mete, ahí Él te va a hacer brillar. Ahí Él te va a hacer iluminar ese lugar. El valor mío. Está donde quiera que Dios me meta, me puede meter en la cárcel, me puede meter, aleluya, en el lugar más oscuro y ahí yo voy a brillar, porque lo que yo cargo es lo que me da valor, lo que yo cargo es lo que va a producir luz. Alguien me está recibiendo esta palabra en esta tarde. Dile al que está a tu lado, lo que tú cargas tiene valor. Lo que tú cargas tiene valor. No sacude a alguien díselo por el Espíritu. Lo que tú cargas tiene valor. Por eso te pueden meter, aleluya, en cualquier lugar. Pueden hablar mal de ti y como quiera Dios te bendice. Como quiera Dios te levanta. Como quiera Dios te, aleluya, te eleva. Porque el que se humilla... Dios lo, lo exalta. Alguien está conmigo en esta poderosa tarde. Yo, yo creo que aquí hay gente que han sido humillados por la mano de los hombres. Te han dicho no sirves nada. Aleluya para nada. Nunca vas a lograr ver tu sueño. Pero Dios te dice, si puedes brillar desde abajo, si puedes brillar en la oscuridad, mira, tú eres capaz de ser bendecido donde quiera que yo te meta. Porque tu bendición no está determinado a donde tú estás. Yo puedo estar en la casa más pequeña y ahí Dios me hará brillar. Ahí Dios me hará prosperar. Dios me hará prosperar delante de aquellos que dicen que Dios no puede bendecirme. Yo le estoy profetizando una palabra a gente aquí. Que hoy Dios te hará brillar en tu lugar de oscuridad. Prepárate que hoy los que están viendo tus humillaciones van a ver tu victoria. Le estoy profetizando a gente en el Espíritu, que posiblemente han experimentado, aleluya, un tiempo de atraso. Y te sientes como que, Señor, ¿por qué tú me tienes en esta cárcel como José? Y a veces Dios permite esto. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene que transicionar tu don. Él fue en la cárcel donde José dejó de soñar. Espérate predicador que tú me estás diciendo José en la cárcel dejó de soñar Pero comenzó a interpretar Los sueños En otras maneras su don se perfeccionó En la cárcel Tú le estás diciendo a Dios por qué me trajiste aquí Dios te dice es que te voy a perfeccionar aquí en ese lugar donde nadie te quiere, te voy a Perfeccionar, en ese lugar donde te están Haciendo la guerra, te voy a perfeccionar Voy a perfeccionar tus dones Voy a perfeccionar tu ministerio Porque es que necesitas Un nivel de presión para poder crecer You need that level of pressure To be able to grow Ah oh my God, dile que está a tu lado, esa presión Es necesaria, díselo, díselo Díselo, esa presión es necesaria Hay ciertos ataques que Dios Permite para empujarte Al próximo nivel, hay cierto enemigo, ciertos goliás que Dios permite para que tú seas elevado al próximo nivel en tu vida, alguien tiene que darle gracias a Dios por la guerra que tú estás experimentando por el ataque que se levantó por el goliás que dice tú no me vas a matar y tú le dices tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor ¿Dónde están los davises en esta tarde que dice, llegó mi tiempo de promoción y el gigante que vino es la señal de lo grande de Dios que viene alguien que lo adore en esta hora tú no sabías que ese, ese Goliat vino con permiso del cielo ahí sale. es más yo me atrevo a decir que Dios le dijo hey Goliat despiérdate que te necesito allí Goliat vete al otro lado y yo imagino, Goliat, yo no sé ni por qué tengo ganas de pelear con esta gente. Por hoy como que me levanté con ganas de pelear. Mira que está a tu lado y le es, es a propósito. Y Goliat, y que con ganas de pelear. Ay, yo no sé, como que tengo, huelo, a, huelo carne israelita hoy. Déjame ver. Y él llegó allí. Ah, ah. Vamos a pelear aquí hoy Y imagínate There was no, there was no screen roll there was, a, there, was, there was no prompter He wasn't reading off a prompter é, é, La salía las palabras de ignorancia Él No sabía ni por qué lo estaba diciendo A veces Dios permite Enemigos con propósitos Y por eso tú no debes De nunca pasarle fractura a nadie nunca debes de odiar a nadie que en un momento dado se levantó en tu contra ¿sabes por qué? porque a veces Dios lo permite para limpiar tu corazón porque si tú tienes el fallo más grande de los hombres de Dios es que ellos son elevados con rencor en el corazón yo sé que tú has escuchado si lees la Biblia bien sabes que todo hombre de Dios Tuvo un fracaso y era que fue elevado Pero su corazón guardaba rencores David tuvo que limpiar su rencor con Saúl Elías tuvo que limpiar su corazón Con la persecución de Acab y de Jezabel Por eso vemos que en el monte Carmelo Fuego cayó del cielo Pero después dice quítame la vida que no soy mejor que mi padre. Baby like. God is like. Baby. You gotta clean your heart. Tú tienes que limpiar tu corazón. ¿Cómo es que tú hablas lengua el domingo y el lunes te quiere te morir? ¿Me están entendiendo ahora? ¿Cómo es que el lunes cogiste el micrófono y se sacudiste todo el mundo danzando? Y el lunes está. Ay, es que no aguanto más. Dios te dice limpia tu corazón, hijito. La razón por qué. Permito que ese enemigo llegue. Mira, me, me voy más profundo. Podemos más profundo. La Biblia dice que Ana, mira esto: Ana, ¿te acuerdas? La mamá de Samuel adoraba a Dios. Y cuando ella adoraba, la Biblia dice que ellos subían al templo todos los años. ¿Qué fue la diferencia? La Biblia dice que su rival Penila la irritaba y la entristecía. ¿Por qué sería que en este año peculiar ella decide abrir la boca y decirle: Yo tengo hijos y tú no? Y ella se entristeció Pero Dios lo permitió con el hecho De transformarle el corazón Porque mientras el corazón de ella Gritaba quiero bebé Para demostrar la penina que yo puedo Dios le decía no, no, no, no, no. Tu vientre se te va a quedar cerrado Pero cuando ella dijo Te voy a dar profeta porque quiero adorarte Dios le abrió el vientre. A veces Dios va a utilizar a tus enemigos para revelar cómo está tu corazón. Por eso yo le doy gracias a la gente que me han hecho la guerra. Porque ellos me han ayudado a hacer esto. Limpiarme el corazón. Porque cuando tú te limpias el corazón, tú puedes mirar a tus enemigos a los ojos y decirle, yo como quiera te sigo amando, yo como quiera te perdono, porque este corazón está limpio, yo no puedo aguantar rencores, no puedo aguantar heridas, porque eso no es parte de mi asignación. Donde Dios me quiere llevar, el odio no puede existir. Donde Dios me quiere llevar, el rencor no puede estar. Donde Dios me quiere llevar, yo no puedo señalar a nadie. Límpiame el corazón. Ah, yo siento la gloria de Dios. Dile al que está a tu lado, deja que Dios limpie tu corazón. Déjalo, déjalo, déjalo, déjalo, déjalo. Límpiatelo, límpiatelo. Ese rencor que sientes contra tu mamá, tu papá, en contra de tu tío, en contra de Aleluya, en contra de la gente que te dieron la espalda, limpia, limpialo, limpialo, limpialo. Porque hacia dónde tú me vas a llevar, yo no puedo seguir cargando esto. Oh my God Jesus, Dios lo detiene y le revela lo que había ahí, El próximo amado. Aleluya, voy a terminando. Ya denme unos 10 minutos. Próximo que tenemos que entender amado Es que Dios no solamente te revela lo que Hay en ti sino aún te revela que dentro De tu tiempo de oscuridad tu enemigo no Te puede hacer daño Hay gente también un momento dado dijo Señor elévame sobre la roca más alta Que yo porque siento que mis enemigos me están rodeando. A veces hay gente que adora por temor a lo que le puede ocurrir. ¿Tú no has visto a esa gente que se meten a la iglesia y buscan a Dios por miedo? Y después de los par de meses cuando la policía lo deja de perseguir se vuelven. <ríe> Tranquilo, yo sé interpretar silencio, gloria a Dios. ¿Ah? Buscan a Dios cuando el matrimonio se le está rompiendo. La esposa, la esposa o la esposa le dio el besito Y dejaron de venir a la iglesia Santo Cordero Déjame seguir predicando ah. Estaba con necesidad Ay Señor necesito dinero Estaba en la iglesia orando el más fiel Hasta venía los siete días y la iglesia no estaba abierta Solamente cuatro Llegó el el check Y dejaste de venir a la iglesia se me fueron los aménes aquí ahora. Estoy predicando. We good? We good. Ain't nobody better than me, right? Like. We good, we good. Alright. Let me keep going. That's, let me erase that part of the nose because they really going to get mad. Hallelujah. So Dios quiere que tú entiendas que Él te posicione en un lugar. Para que tú entiendas que tú no tienes que temer a lo que el enemigo te puede hacer. Porque cuando Dios. Te está procesando A la misma vez Él te está protegiendo Tú merecías Lo que te iba A venir encima Y Dios como quiera Te guardó El diablo estaba diciendo Ay déjame Déjame matarlo Por lo menos Dios Déjame cortarle una pierna Una piernita nada más Un bracito déjamelo Y Dios dice No papá Yo necesito los dos brazos Necesito las dos piernas Necesito las dos orejas. Lo tengo que proteger. Porque yo le dije a él que yo lo iba a procesar. Si lo vas a lavar, Lávalo ahora. Levante esa mano. Muévela bien. Haz algo. Porque tú sabías que tú merecías la sentencia más mala que Dios te podía dar. Pero Dios te está protegiendo. Porque Él tiene su mano sobre ti. Alguien tiene que decir: La mano de Dios está sobre mí. Para guardarme. Comenzaron a orar como nunca antes Ellos caminaban por todos lados Como si había vidrio en el piso No me quiero enfermar varón Yo me voy para el cielo si muero Yo espero, yo espero en Dios Ay varón, ora por mí Para que Dios me fortalezca ¿Qué pasó? Ah, no varón, es que yo no me quiero morir ¿Qué pasa? Tranquilo Si llega tu tiempo, llega tu tiempo ¿Qué tú puedes hacer? Tú te puedes morir bebiendo un vaso de agua muchacho Pero esta es la realidad Llegó el momento donde Dios Le dice a Daniel Le da una palabra en oración Daniel comienza a orar Tres veces al día ¿Cuántas veces oró? sabes lo que me, me impactó? Que Daniel Oró tres veces al día Y él no sabía el ataque Que se iba a levantar contra él Hay gente que solamente ora cuando viene el ataque Uy Viene una guerra, dije, por todos lados venga este demonio en la sopa, esta la pupusa, se le revela una malicia. Mira, mira, lo vi ahí. Sería que, y dije, mami, tú no estás cocinando bien, porque vi una malicia ahí. Dios te está diciendo, mira, deja la persecución que tú tienes, chico. Dios quiere revelarte algo. Pero tú no puedes esperar Que los momentos difíciles lleguen Para tú activar lo de Dios en tu vida Choca el que está a tu lado y dile No esperes el día malo No, díselo con autoridad. dile No esperes el día malo papá No esperes el día malo Comienza a activar lo de Dios en tu vida ahora Comienza a buscar su presencia ahora Y la Biblia dice que Daniel oraba tres veces al día y llegó el momento donde los que estaban, escucha bien, donde los que estaban trabajando en el gobierno con él comenzaron a de, tener reuniones secretas. Hey, yo quiero saber, me imagino, me imagino que uno decía, yo quiero saber por qué Dios bendice a este tipo tanto. Yo quiero saber por qué es que Dios lo honra tanto. Sí, Porque hay gente que quiere descubrir el secreto de tu fuerza. Que es lo que te sostiene aun cuando tú no lo merecías y, y ellos dijeron vamos a hacerle una trampa y Daniel Dios me lo bendiga Dios me lo guarde me voy para mi casa el trabajo se acabó ¿eh? <risa> un abrazo mira comemos legumbres fuego se sentó en su casa se postró de rodillas abrió las ventanas señor Bendigo el Dios de Israel Bendigo a todo este lugar Me puedo imaginar Daniel diciendo Bendiga a los que están en el trabajo Y ellos Vamos a buscar una manera para matarlo ¿Sabes? Descubrí algo en este versículo mientras Daniel Estaba Trabajando Nunca atacaron su criterio Su reputación en el trabajo ¿Por qué no atacaron de que una trampa como le hicieron a José Que dijeron Mira te contaste con la esposa del rey ¿Por qué no hicieron eso? ¿Por qué tuvieron que atacar La vida de oración de él? Lo que lo hacía él fuerte My, my, my, my Porque el diablo sabe De dónde proviene tu fuerza el enemigo sabe que un hombre y una mujer de rodillas Es capaz de mover el cielo al favor de ellos. El diablo no se quiso levantar entre mira, No quiso atacar su trabajo No quiso dañar el testimonio con mujeres ni con dinero Quisieron atacar su vida de oración Filmaron el edicto Filmaron Y dijeron ahora lo tenemos Hicieron la trampa y la Biblia dice que tomaron a Daniel Y lo metieron en el foso de los leones La Biblia nunca dice que Daniel se forzó Y dijo déjame suéltame yo no merezco eso Porque el hombre de Dios sabe que Dios lo defiende en todo lugar El hombre de Dios sabe que Dios lo defiende en toda plataforma Y mira lo que dice la Biblia Alguien tiene que saltar un grito aquí Porque aquí hay presencia de Dios Dile que está a tu lado Dios te va a defender No, si se lo va a decir Díselo con autoridad Dios te va a defender Mira pastor La Biblia dice Que cuando lo metieron en el foso Los leones El ángel de Dios vino Y le cerró la boca A los leones Alguien me está escuchando aquí Le cerró la boca A los leones pero una pregunta, una pregunta La Biblia dice que le cerró la boca a los leones La Biblia nunca dice Que el, el ángel le quitó la hambre a los leones so, Yo me atrevo a decir que los leones se quedaron con hambre Y ellos ahí mirándolo dije Si me de este ángel se mueve de aquí Me lo voy a devorar me lo voy a alimentar Pero los ángeles Estaban ahí en presencia De Daniel ¿Sabes por qué? Porque tus enemigos Aunque te quieran matar Se van a quedar con las ganas Ay Dios mío Ellos deseando matarte Ellos deseando destruirte Y ellos diciendo Quiero hacerlo pero no puedo ¿Y por qué? Porque el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Alguien tiene que decir, a mí Dios me defiende. A mí Dios me defiende. Tú no sabes, predicador, cómo el diablo me quiso detener. Cómo me quisieron destruir. Pero el ángel de Dios, el ángel de Dios acampa. Alguien levanta esa mano arriba porque voy a soltar esta palabra para alguien aquí. Tú la tienes que querer con tu corazón. Prepárate. Que todo lo que se levantó en tu contra, va a tener que soportar verte bendecido. A tú la no, Tú no lo creíste, te voy a dar otra oportunidad. Todo lo que se levantó contra ti en esta temporada que Dios te estaba procesando, va a tener que soportar verte bendecido. Hay, de, hay demonios que están en tu casa Que están ahí a la puerta Esperando que tú salgas Diciendo, ah, hoy la voy a matar Hoy lo ataco Hoy destruyo su matrimonio y sus hijos Pero cuando ellos ven que tú sales Con una gloria Después de orar de madrugada de ir meterte en el carro y decirle a Dios: Tú eres el que guarda de los míos, tú eres el que guarda de mi casa. El ángel de Dios te está diciendo: Yo soy el que te defiendo, yo soy el que te pro, Ay Dios mío, yo siento la gloria de Dios aquí en esta hora. Dios te está diciendo: Yo fui el que te guardé de la misma muerte. La masaya. Suéltate ahora que siento a Dios aquí Hay gente que Dios está peleando por ellos Que Dios te está peleando por ti en el trabajo Mientras están tratando de buscar una manera de sacarte Dios te va a favorecer Dios te va a poner en gracia Dios te va a bendecir Delante de tus enemigos Permite ese nivel de incomunidad porque le está despertando algo en tu espíritu. Daniel no sabía lo que venía, pero algo se despertó en él a moverse y orar. I'm declaring that today God is gonna awaken something in your spirit that you know you don't need to wait for temptation to come for trouble to come there's just a spirit of prayer that is going to be activated in you that you're going to pray you're like god i don't even know why i'm just talking in tongues randomly i don't know why i feel god and i i gotta step out and go to the bathroom at my job and, and just pray real quick oh my god yo, yo siento a Dios aquí yo, Hay gente aquí que van a sentir Un deseo candente de orar como nunca antes Van a estar en el trabajo Dicen, dame el permiso Porque tengo que ir al pan un momentito Y vas a comenzar a levantar las manos Y hablar en lengua Y a, ahí comenzar a clamar Porque Dios te está preparando para lo próximo que viene Dios te está incomodando el espíritu Y te está diciendo, vamos Que hay algo más que voy a hacer contigo Y aunque tú sientas la guerra en tu contra no te preocupes Porque lo que viene para tu vida Esta gloria No hay diablo que la va a poder exterminar No hay diablo que la va a poder detener Yo le estoy profetizando a familia A hombres, mujeres En esta tarde Prepárate que viene una unción Que te va a incomodar Que te va a decir Viene una gloria mayor Sacúdete Que lo mayor del cielo Va a comenzar a operar en ti En tu familia Levante esa mano y adore la gloria de Jehová. Sacude el que está a tu lado y dile: Prepárate para moverte. No díselo con autoridad. Vente, vídeme. Ven. Come, on, come on, come on, brother, come on, sit right here, sit right here, come on, Doug, sit over here in this corner. Aleluya. Si lees el versículo bien, te das de cuenta de algo. No, to de other te to de other. Right there. Si te das de cuenta Ya María Dios le había hablado En el, en el texto Del capítulo 1 Ya Dios le dijo Eres tú más bendita Que todas las mujeres Y vas a tener un hijo Que se llamara Emanuel Emanuel significa Dios con nosotros <ríe> Y él, ella le dijo, no te tienes que preocupar de cualquier ataque porque la sombra del Omnipotente te cubrirá. Yo voy a hacer que te protejo. Dios le habla a José y le dice, cuida de ella, guárdala. Yo sé que tú quieres infamarla, quieres dejarla secretamente, posiblemente no entiende, pero lo que ella tiene es producto del Espíritu Santo. Y Dios le habló a los dos. Y ellos comenzaron a caminar en obediencia a la palabra de Dios sobre su vida. Pero después a la distancia Dios le abre un hombre. Que la Biblia dice que le tocó en, en suerte ofrecer sacrificio. Y la Biblia dice que entró Zacarías, ofreció el sacrificio. Y la Biblia dice que el ángel de Dios se le paró a su mano derecha. Y le dice Zacarías tu oración ha sido escuchada. Y te voy a dar un hijo y se llamará Juan. Y tendrá la unción de Elías. Y él unificará los corazones de los padres. Con los hijos y preparará un pueblo bien dispuesto, el cual son los requisitos: no pasará navaja de su cabeza, ni tendrá aleluya, beberá sidra ni vino, porque la unción que él carga necesita ser guardada, protegida, y ustedes son los que yo he elegido para hacerlo. La Biblia dice que Zacarías dudó y el ángel le dice: Vas a quedarte en silencio hasta que el niño nazca. Por cuanto dudaste en tu corazón, no vas a poder participar o sea en el embarazo de tu esposa por tu incredulidad. Muchas veces, el factor más grande del silencio de Dios en nuestra vida es la incredulidad que nosotros tenemos. Mira que sencillo pero poderoso. Que lo único que Dios te requiere es que creas. Él no te está diciendo, tú tienes que ser el súper. Tú no tienes que ser el pastor, el evangelista. Tú no tienes que ser el profeta. Lo único que yo necesito es que tú creas. Muchas veces estamos buscando muchas excusas o muchas explicaciones y Dios lo único que te dice, lo único que yo necesito es que tú creas. El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. El que cree en mí, por su interior correrá un río de agua viva. El que cree en mí, Levantarán a eh, los que esperan en Jehová, levantarán alas como las águilas, volarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán porque han esperado en Jehová. Si tú crees en Dios, si crees en Dios, Él creen en Él, Él cree él en su capacidad. Tú estás diciendo, yo sé que tú tienes el poder para hacer lo que yo necesito que tú hagas. Pero mi fe en ti no es para que tú hagas lo que yo quiero, es para que tú hagas lo que tú sabes que tú tienes que hacer. ¿Alguien me está entendiendo aquí en esta hora? Tú le estás diciendo a Dios, yo te estoy dando a ti la autoridad para que tú hagas lo que tú quieras. Y muchas veces el factor de por qué Dios no hace muchas cosas en nuestra vida es por nuestro nivel de incredulidad. Somos incrédulos, no creemos. Preferemos creerle al doctor, Preferemos creerle al psicólogo, Preferemos creerle al maestro y no le creemos a Dios. ¿Quién le dio la sabiduría al doctor? ¿Quién le dio la inteligencia? Al psicólogo, quien le dio la capacidad al maestro si no fue Dios. ¿Cómo no confiar en Dios? Oh, porque queremos a alguien tangible. Nos convertimos como el pueblo de Israel cuando no quería que Dios fuera su rey. Sino que querían Saúl, porque querían alguien que podían ver. Y el hombre en cual ellos pudieron ver. Desobedeció a Dios. Porque no querían que Dios fuera su rey, quería un hombre que podía mirar. Y Dios te está diciendo Fe no es lo que tú ves con tus ojos Fe es aunque tú no veas nada Tú sabes que Dios está ahí estobrando Dios está incomodando gente aquí en esta hora Que tenga fe Y la Biblia dice Escucha bien esto Cuando ella subió a la montaña con la palabra Elizabeth quedó embarazada Pero la Biblia dice En el capítulo 1 versículo 39 hay teólogos que relatan y declaran que Elizabeth no sintió a Juan moverse por un periodo de seis meses. En otras maneras el bebé estaba muerto dentro de su vientre. The baby was dead inside of her. For six months, she did not feel anything. Por seis meses no sentía nada. Tú sabes lo que es venir a la iglesia por seis meses y no sentir nada Tú sabes lo que orar por seis meses y no sentir nada Ella por más que Dios le habló no sentía nada Pero déjame decirte algo Que lo que Dios le había hablado a María Estaba sincronizado con Elizabeth porque acuérdate de algo, Jesús es el verbo. Pero Juan es la voz que clama en el desierto. Juan es el que bautiza en agua, pero Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo en el fuego. Ellos estaban sincronizados. En otras maneras, lo que estaba en Elizabeth, María lo necesitaba. Y lo que estaba en María, Elizabeth lo necesitaba. So, en otras maneras, estaba sentada María en su casa. Uh, yo siento a Dios aquí ahora. Y de repente algo se sintió desconectado en el espíritu. Uh, Espera un momentito. Lo que estaba en María decía, hold up. No siento a Juan a la distancia. Yo siento a Dios aquí. Alguien tiene que alabarlo. Y la Biblia dice y se levantó de prisa María. ¿Tú puedes imaginarte una mujer que está a punto de dar a luz corriendo por una montaña? Di que... Y la Biblia dice que iba de prisa. Dile que está a tu lado. Es de prisa. No, alguien se tiene que despertar aquí. Yo no sé. Aleluya. Pero tú tienes que declararle esta palabra. Dile es a prisa. Dile es a prisa. Y la Biblia dice que ella subió a prisa a la montaña y ella tocó la puerta. Cuando tocó la puerta, ven, brother, corriendo. Yo me puedo imaginar, porque la Biblia dice que Elizabeth oyó la salutación. Si la oyó, ella no fue el que abrió la puerta. Yo me imagino que Zacarías abrió la puerta. Dice, porque era mudo. Ten cuidado con los mudos que te abren las puertas. Ay, Dios mío. Porque posiblemente la introducción no va a ser la que tú quieras. Hello. Y la Biblia dice que escuchó la salutación Elizabeth. Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth, cuando la saludó, la Biblia dice que el vientre de Elizabeth comenzó a moverse. No, tú no me estás escuchando todavía. Cuando la saludó, el vientre, oh my God, my, yo siento la gloria de Dios. Yo, hay una unción que se está moviendo aquí hay gente que se van a activar en esta tarde sabes cuándo? yo sé que posiblemente te has pasado por esto yo estaba en Puerto Rico mi familia vive por allá por, eh, eh, por Fajardo en la montaña y yo tenía un carro rentado y sabes que esos carros a veces los nuevos la pensión es nueva alaba tú sincronizas el celular con el carro ¿verdad? ¿cuánto lo han hecho? posiblemente el tuyo está más avanzado que el mío alaba y tú tienes la habilidad de sincronizar tu celular con el carro. Pero ¿sabes qué? Mi abuela me llamó y yo entré para dentro de la casa. Y yo me acuerdo que yo tenía la canción de Cristín de Claro y encendía en el carro. A tojen de él. Iglesia, grama, abre" Y se escuchaba eso por... retumbando. Y de repente yo me bajé del carro con el celular en el bolsillo. Y estoy caminando y cada vez que yo me distanciaba hacía como Cristín de Clario parecía aleluya que, que estaba cantando en la bañera hablaba. no se escuchaba bien y yo decía ¿qué está pasando? y mi, mi, mi abuela me decía mira es una señora anciana ya mayor de edad me decía lo que pasa es que tú estás lejos del carro En otras maneras, la distancia prohibía la conexión. Uh, cuando más lejos ella estaba, no había conexión. Pero cuando María se acercó a Elizabeth, la conexión volvió a enlazarse. Y lo que estaba muerto dentro de ella, comenzó a coger vida. Oh my God, levántate. Uh. Y no solamente que cogió vida, sino que la Biblia dice que fue llena del Espíritu Santo. Al que levante esa mano arriba, dile al que está a tu lado, prepárate para ser lleno. Prepárate para ser lleno, lleno de fuerza, lleno de autoridad. Lo que estaba lejos se vuelve a conectar, vuelve a coger conexión. Yo no sé si alguien está recibiendo esto. Pero hoy Dios, conéctate, conéctate, conéctate Conéctate, Dile que está a tu lado Conéctate, conéctate Conéctate, vas a coger vida Lo que tú no habías sentido En mucho tiempo lo vas a sentir Oh, alguien que lo adora en esta hora Alguien que se ponga sobre su pie Y le diga, deprisa Voy a correr a la montaña Y a conectarme una vez más antes de aquí Cuando ellos se conectaron, lo que estaba muerto cogió vida. Mira el que está a tu lado, si nos unimos, algo va a suceder. Tómate de la mano del que está a tu lado, tómalo de la mano. Dile, vamos a unirnos que algo se va a aprender aquí. Algo se va a conectar en el Espíritu. Yo siento aquí que hay familias que se están tomando de la mano, matrimonios que se están tomando de la mano, jóvenes que se están tomando de las manos. Y hoy el Espíritu Santo está haciendo una conexión en el Espíritu. Aquí hay gente que algo se le está despertando por dentro. God, algo se está moviendo dentro de tu interior. Algo se está activando en tu espíritu. Vamos, cierra tus ojos y comienza a orar. Porque hoy Dios está trayendo un despertar a tu vida espiritual. Lo que no estaba conectado, hoy se conecta. Hay gente aquí que hace tiempo dejaron de orar. Hace tiempo ya no hablan lengua, ya no sienten a Dios. Ya como que la, no le importa si la presencia los toca o no los toca. Pero hoy el Espíritu Santo viene a traer un despertar en tu interior. Hoy el Espíritu Santo viene a traer un despertar en tu interior. Espíritu Santo de Dios que tú desciendes, derrama tu gloria. desciende. Yo estoy clamando en esta hermosa hora que hoy tal como María cuando se conectó con Elizabeth hoy yo declaro que seas lleno y esta llenura va a producir cambios en ti lo que hace tiempo no había sentido lo que hace tiempo había sentido que estaba muerto dentro de ti gente que sentía la mortandad la pereza, el cansancio sentían una guerra en su interior hoy el Espíritu Santo de Dios va a hacer algo en tu vida él va a sanar, Él va a libertar, Él te hará recapacitar. Este es el momento del cielo para contigo. Cierra tus ojos y dile al Espíritu Santo, es conmigo que tú estás tratando.